Gracias, efectivamente. Me encuentro en el puente de Ugamba, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, en donde, como pueden ver en las imágenes, ya el puente ha iniciado, ¿verdad?, eh, subir su caudal en esta zona del puente de Ugamba. Tal y como pueden ver en las imágenes, así se encuentra el puente de Ugamba, eh, ya el caudal de río subiendo, hacia la, la, la zona donde viven los moradores de esta zona, y los moradores de, de esta zona verdad, se encuentran atemorizados debido al paso del huracán Fiona. Precisamente se encuentra el regidor del ayuntamiento municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís, el licenciado Fermi Sánchez, el cual se encuentra aquí eh, observando el río eh, Jaya, ubicado en el sector de Ugamba. Fermín. cuéntanos el motivo de su visita por acá en la tarde de hoy. Eh, bueno, nosotros andamos haciendo un recorrido en toda la ciudad de San Francisco de Macorís. Eh, estamos visitando todas las zonas vulnerables de la ciudad y ahora mismo estamos aquí apostados en la confluencia entre el río Jaya y Gumancito, exactamente en, en Ugamba. Eh, a partir de aquí vamos a trasladarnos a ver la condición del río Gumancito, que se encuentra represado viendo, identificando cuáles son esas zonas de mayor riesgo y para fines de ya hacer un levantamiento eh, como gobierno municipal pues de primera mano tener la información cuáles son los daños eh, hasta el momento. Eh, bueno, resaltar que nosotros en el recorrido que hemos hecho pues hemos identificado que no hay mayores es, daños causados por la, por la tormenta o al menos por la brisa, todo lo que es el casco urbano, pero el agua sí eh, consideramos que va a seguir incrementando y por eso hacemos un llamado a la población a que se mantenga atenta y que en esta zona de alto riesgo, porque eh, traten de salir a tiempo para garantizar su seguridad. Femín, vemos que ya el río se ha, ha, ha subido su caudal un poco aquí en esta zona. ¿Qué decir entonces a, a los residentes de esta zona? Bueno, los comunitarios nos comunican que el río estaba más alto a unas horas de la mañana, pero que ya ha bajado, pero todos sabemos que la tormenta no se ha ido. Ahora mismo estamos aquí, está lloviendo bastante y sabemos que el río va a seguir subiendo. Es decir, a la población que es importante que ahora que, que la condición lo permite, pues salgan de esos lugares que sabemos que se inundan para fines de garantizar su vida y garantizar eh, su, que estén en mejores condiciones. Bien, ahí escucharon al licenciado Fermín Sánchez, quien es el regidor verdad por el Partido de la Liberación Dominicana en el Ayuntamiento Municipal. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio.